Eh, pues nada, como ya han dicho, yo soy Hugo Ferrones y nada, mi comunicación lleva por título este extenso título una especie de homenaje casi a, a Telefono Rojo, ¿no?, a, bueno, a, al título original eh, y básicamente es un... va a ser un intento de acercamiento a un fenómeno muy particular que es Introspective, que es un documental que hizo un realizador en catalán sobre, sobre el post-rock que tiene la particularidad de ser el primer documental sobre este género que se hizo en el ámbito, pues, eh, internacional. Pero, ¿qué es eso de post-rock? post, -rock? post -rock es una categoría que acuña críticos crítico británico Reynolds, eh, en referencia a una serie de grupos que, desde su punto de vista, utilizaban los instrumentos de rock para los posicionados no del rock. Él estaba pensando, fundamentalmente, en grupos que venían un poco del entorno indie, y que se interesaban sobre todo en el timbre y la textura frente a otros elementos eh, muy influidos por ejemplo por las técnicas y los procedimientos de techno o hip hop lo que pasa es que paralelamente a esto Rico empieza a aludir a grupos que venían del entorno hardcore y que estaban un poco más eh, cercanos a la tradición del rock y rechazaban, podríamos decir, los trucos de, de estudio y toda esta visión más tecnológica Eventualmente, todo esto se haya superado por una tercera visión del género, que es la que predomina a día de hoy, que es una especie de rock atmosférico ambiental, que se basa en la repetición de una serie de células que con frecuencia van hacia un clima por medio de, de un crescendo. ¿Qué hacemos con estas tres visiones? ¿Cómo las integramos? Pues hay muchas formas de hacerlo. En las dos principales se pueden ver en los dos libros que existen sobre, sobre el género. El primero de ellos es de Jack Schutter. Habla del post-rock más bien como un estilo, y por lo tanto, eh, hace la historia del género eh, pues como la historia de cómo llegamos al post-rock tal y como se entiende a día de hoy. Y Janet Leach hace justo lo contrario, para ella el post-rock es una actitud abierta y experimental, y entonces, en cuanto el post-rock se agota y se convierte en un estudio previsible, el post-rock ha muerto. Lo que es bastante interesante es que se produce casi una especie de relación de paralaje, es como en astronomía, cuando se mira un objeto desde diferentes ángulos, y se interpreta de diferente manera su trayectoria, pues aquí ocurre lo mismo. Ellos están hablando de los mismos grupos, al menos en los años 90, pero lo están haciendo de manera totalmente distinta. Y esto no es algo que pase actualmente solo, no, es algo que ya se podía ver a principios de, de siglo que es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, en el ámbito español, muchísimos textos sobre... Eh, sobre la historia del post-rock, en los que se pues, dan visiones prácticamente contradictorias. Sí, los grupos son los mismos, pero de lo que se habla es bastante distinto. Y aquí es donde aparece pues, este señor, la carriga, eh, doctor en comunicación de la Universidad Ramón Llull, que básicamente él destaca por su carrera como realizador de documentales. También tiene una productora y tiene un grupo que no es de post-rock exactamente. Eh, él hizo este documental, es su, su primer documental, es del 2007, aunque realmente en salas se estrenan en España en 2009, tampoco en muchas salas, no nos hagamos ilusiones con los documentales en este país. Y nada, es un documental corto, 74 minutos, está en inglés, no, es un documental, no está en español ni en catalán, y ganó un premio al mejor documental en un, en, en un festival de cine pero la pregunta que yo me hice cuando vi este documental es ¿Por qué se hace un documental como este desde Barcelona? ¿Por qué surge desde aquí, no surge yo no sé, desde Chicago, desde Londres, desde un sitio donde el post-rock pues, tuviese más vida? Pues bueno, Barcelona coincidiría en ese momento, y sigue siéndolo, uno de los principales... bueno, es el gran centro cultural de, de España, es donde están las sedes de las principales revistas especializadas. Es donde está la sede de Ronde Luz, es donde está la sede de Mundo Sonoro, de todos esos medios que al final fueron los que trajeron el término y los que contribuyeron a difundirlo. Y también, al menos en esa época, había tiendas de discos que ayudaban a distribuir este tipo de música, a difundirla. Por ejemplo, el caso más claro sería quizás Cededrón, que es la tienda de discos más asociada a la escena indie de la, de la ciudad. Y esto al final condiciona que haya incluso a principios del siglo una especie de escena de post-rock. Empiezan a surgir grupos en la ciudad, como por ejemplo Tuel tienen contacto directo con Aram Garriga. Es más, eh, el propio Garriga me decía que los miembros de Tuel le echaron la bronca porque no aparecían en el documental. Y este se expulsaba diciendo, bueno, es que quería centrarme en los grupos internacionales y todas esas cosas. Pero bueno, pero si hubiese que señalar algo por lo que Barcelona destacaba en ese momento y sigue destacando es pues, la red de conciertos. Es decir, había muchas salas de conciertos, muchos festivales por los que pasaban todos estos grupos de pop rock. Y ese es el punto de partida de, de él. Dice, vamos a coger los conciertos que hay en Barcelona y vamos a aplicar y vamos a hablar con los músicos y grabarles para hacer una historia del post-rock aplicando los enfoques históricos que yo he estado viendo en mi doctorado en Comunicación Audiovisual. ¿Qué pasa? Le quedaba un poco escueto en lo que había conseguido y entonces eh, consigue entrar en contacto con Ignacio Yuliar de, de Ruta 66 un medio que, vamos a decirlo, no tiene mucha relación con el post-rock, es más, es un poco crítico con él. Pero bueno, Julia le, le, pasa, le pasa entrevistas que había hecho a músicos como Jeff Tweedy de Wilco, Noel Galaguer de Oasis, Jason Pierce de Spiritual Ice, Dominica... Gente que no tiene nada que ver con el post-rock, pero que, bueno, que el propio Barria dice ¿Por qué no lo integro dentro de, de mi documental? Claro, esto le daba un patiburrillo bastante grande y dice a ver, necesito algo que, que lo vertebre. Y entonces lo que hace es hacer entrevistas a, a Slaya Hatsik, aquí tenemos a Slaya Hatsik, es un productor eh, bosnio, pero que pasa es que ha en Holanda, y él en esa época era principalmente conocido porque estaba haciendo unas sesiones que se llamaban In the First Tank, que lo que hacía era coger normalmente a dos grupos y ponerles dos días y podían grabar todo lo que quisiesen y se supone que de eso salía un disco. Y muchos de esos grupos eran de post -flow. Entonces, las entrevistas que le hacen a él en su estudio de Ámsterdam son como el elemento principal, el elemento vector. Porque hay que. Porque el, y entonces, al final, da un resultado bastante ecléctico en el que lo que se alterna son conciertos y declaraciones no hay intervenciones de voces de no tampoco se vea tampoco habla el entrevistador aunque a veces sí que aparece con los grupos los se le oye a sentir y a veces aparecen rótulos y los rótulos son bastante interesantes ahora hablaremos de ellos los grupos de los que se hablan pues por ejemplo aparecen todos aquí en la, porta, en, la en el cartel de, de, del documental y lo interesante de esto es porque esos grupos y no otros por disponibilidad y eso también está condicionando mucho qué tipo de discursos se van a hacer. Una cosa que me resulta muy interesante es cómo eh, pues en el año 2005, que es cuando él hace la mayor parte de estas grabaciones, en el SONAR fueron tres grupos del ámbito germánico asociados con el post-rock. Normalmente cuando se habla de pop rock se habla de Inglaterra, Estados Unidos y, y poco más. Que haya tres grupos alemanes nos da una visión del pop rock muy diferente. Eh, vamos a escuchar brevemente eh, y ver. En exclusiva, este, este documental no está disponible, o sea, me lo, me lo pasó el propio realizador. Eh, pues un breve fragmento con tres extractos de, de, de esos grupos, alemanes para que veáis que los sonidos de para que veáis qué, qué tipo de sonidos tienen, y luego lo vamos a comparar con, otro, con otros grupos para que veáis que no tienen mucho que ver. Que os hacéis una idea, ¿no?, de que es un poco difícil sacar algo ahí, y ya veréis que son más difíciles todos. Eh, aunque haya grupos alemanes, aunque se hable de estos grupos, bueno, germánicos, unos no austriacos, no hay ningún texto que hable sobre los grupos de, de esa zona. O sea, lo que se incluye en el documental son textos en los que se habla de, de, de lo canónico, de lo aceptado, los grupos estadounidenses, los grupos británicos y los, y los grupos actuales. Y luego se añaden otros textos, intentando buscar pioneros del post-rock, en el crowd-rock y en el root-y-colon ¿Por qué en el root Pues sí, pueden ser unos pioneros, pero principalmente porque tocaban en Barcelona ese año Y también hay un hay un, hay un un cartel que me resulta bastante interesante, que es en el que habla de las redes P2P y del 11S no tiene nada que ver con el post-rock, pero básicamente está condicionado porque al fin y al cabo ¿De qué te va a hablar Jeffrey? ¿De qué te va a hablar Noel Gallagher? No te van a hablar de por flow, que a ellos eso ni le va ni le viene. Te hablan realmente de lo que a ellos le importa y te hablan de lo que significa ser músico a principios del siglo y todas esas cosas. Entonces él tiene que darle sentido e intentar conectar un poco, un poco todo esto. Eh, voy a poneros. Eh, no sé si se va a ver. O sea, no sé si advertiros que os acerquéis o algo, porque. Bueno. Eh, porque es con la letra esa blanca y está todo un, el contraste un poco eso. Pero van a ser los, los tres carteles, vaya a tener que leer. Son los tres carteles los que habla de, de, de, los, tres, de los tres tipos de post-rock. El estadounidense, el británico y el actual. Y lo interesante es que suena... Que, que dice sobre ellos, pero también que suena por debajo. Porque en el primero suena Tortoise, que sí que sería un grupo más canónico de post-rock estadounidense. Luego suena Matt Elliot, que me ha querido a lo mejor en un principio si sí podías conectarlo al post-rock y todo eso, pero en lo que vais a ver no tiene mucho que ver. Y luego Moway. Y en Moway no solo me interesa lo que va a aparecer en el texto, sino lo que pasa después. Porque antes de que llegue el clímax final del tema, eh, se mete una declaración de Jason Pierce de Spiritualize hablando de que la música está relacionada con el descontrol. Pero claro, Jason Pierce no está diciendo eso, probablemente ni en relación al post-rock ni en relación a Moway. Y entonces eso está portando una visión del género eh, por medio de un material que no tiene nada que ver con, con él. Y por eso quiero que, bueno, que le echéis un vistazo. Eh, voy a proceder. Si no veis, pues eso, os acercáis y ya está. Si no, no tiene más misterio. It's bit about being as out of as Porque un a sobre a tan fuera de control ver, a Porque Con algo quiere que nos quedemos eh, del documental es con la frase del último cartel de todos, en el que dice básicamente que ninguna de las bandas o artistas que aparecen en él eh, se han sentido parte del post-rock nunca. Porque al final, esto me resulta muy interesante, el, las declaraciones que da cada, cada, cada músico son muy distintas. Algunos sí que hablan de cosas que se podrían relacionar con las definiciones de, de Reynolds, ¿no? Eh, Hachit sí que habla de los timbres y las texturas, e incluso dice que eso se opone a, al machismo y el ego propio del rock. Eh, hay gente que habla, por ejemplo, los de radio, hablan de usar los instrumentos de rock para los que no son los de rock Pero hay gente que ve el post-rock de una manera totalmente distinta eh, Hay gente que dice que el post-rock es todo lo que viene después del heavy de los 80 O post-rock es pues, uno de tantos posts. Es que en los 90 estábamos todo el rato con categorías post modernas, pues mira, otro post más y, entonces, y hay gente que dice, pero ¿por qué hablamos de post-rock si el rock aún existe? Y al final me resulta muy interesante, y ya como conclusión relacionándolo un poco el documental, con todas las teorías que hay sobre, sobre géneros musicales, al final lo que Introspective proyecta es una visión bastante <ríe> curiosa, que sí, entiende los géneros, pues como deberíamos entenderlo, que son como una especie de discursos, casi en un sentido cultiano, que están atravesados por relaciones de poder. Porque está mostrando en todo momento a los músicos, frente a la industria, frente a la, a la prensa, y entonces él está todo, y al mismo tiempo no está entrevistando a nadie, a ningún periodista, tampoco está entrevistando a ninguna persona de, de la industria, y entonces al final lo que está haciendo es poner por encima siempre los prototipos de las reglas, dando una visión bastante tecnológica en, en la que se intenta negar en todo momento que es por lo que existe, pero al mismo tiempo se está cayendo en la trampa de afirmar que existe. Esto es como cuando estás... estás eh, debatiendo sobre, sobre Dios, puedes decir que no existe, pero estás ya afirmando que existe ese concepto contra el que tú quieres oponerte, al que tú quieres negar, y entonces ese es un problema que es muy común en todos los textos que hay sobre el post -log. Intentan decir, no, si el post no existe, no, si esto es un invento, no, si esto es una construcción, pero al mismo tiempo le están dando una importancia, le están dando un valor, le están adquiriendo a una serie de grupos que eh, hacen que la etiqueta se vaya solidificando de alguna u otra manera. Y eso básicamente es de lo que eh, quería hablar hoy. Ya está, muchas gracias.